Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras pasarme la tarde del día de Navidad cazando las monterías que organizó nuestro amigo Noczax, me he dedicado las dos siguientes jornadas a cazar el ciervo rojo en la reserva de Aguaroa. Han sido dos jornadas espléndidas donde estoy cogiendo cada vez más el gusto a cazar desde puestos elevados. Y sin más preámbulo, comenzamos. En el frente vemos dos animales, mira ahí tenemos uno. Ahí se levanta otro, dos nivel 7, vamos a coger el 30-06, disparamos a uno, se levanta el otro, disparamos, vamos a ver, sale corriendo, pero no, está batido, está muerto, está muerto, están muertos los dos, y vamos a, a recoger nuestros animales, venga perrete, búscamelos, ya el perrete va como una deshalación a por ellos, y vamos a ver la puntuación que nos arroja vemos ahí el contorno cian de uno y el contorno amarillo del otro que ha salido corriendo Perrete ya nos reclama está diciendo que ha encontrado uno como veis tengo ahí el, el hábitat de la zona de descanso os recomiendo siempre que os fijéis los hábitats vamos a hacer una fotito Oye, perrete. vaya, te ha movido me ha dado colete bueno, no importa vamos a recoger este animal tenemos un oro, 186 puntos, una cuerna muy bonita, desde luego. Le decimos a Parrete que vaya a buscar al otro. ¡Venga, Parrete! Ya vemos el contorno y vemos al lado eh, la zona de descanso, el hábitat. No me canso de recordaros que los hábitats son fundamentales. Si llegáis a, co a conocer los hábitats, pues obtendréis muchas mejores capturas porque ya sabéis las horas en las que el animal estará por allí. O no estará, pero bueno normalmente no suele fallar las la horas de los habitantes vemos aquí el otro 7 otro oro 183 con 10 doble pulmón la cuerna no es tan bonita como como la anterior y vamos a seguir caminando vamos a mirar si vemos algún otro animal por aquí y os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido batido en la vertiente que da a, a tanto al este como al oeste, la montaña que tenemos en el centro y vamos a continuar avanzando un poquito, miramos y si no vemos nada, pues tendremos que seguir avanzando despacito hasta ver qué encontramos seguimos caminando y seguimos con la caza venga, parrete, vente conmigo hemos avanzado más, ahí escuchamos movimiento vamos a ver y si así tenemos un animal un nivel 6 cogemos el rifle impacto impacto en el pulmón ese animal está muerto corre un poquito pero no ya vemos que hay que se cae ya cuando eso nos pone la nos cambia el color de, de rojo a color cian eso significa que el animal está muerto vamos a recoger a nuestro animal a ver qué puntuación tiene el nivel 6 la tarrete nos reclama Estamos llegando no quiero correr mucho porque en esta zona no tenemos mucha visibilidad pero si sí abundan los los ciervos ha sido un, un impacto no lo no vital yo creo que lo hemos atravesado el, el doble pulmón vamos a ver una plata 153 con 30 y vamos a, a continuar os voy a poner el mapa para que veáis que ha sido muy cerquita de, del otro sitio vamos a seguir bajando mirando por los prismáticos y cogeremos el reclamo a ver si nos contestará alguno venga, parrete, vente conmigo que estaba sin activo no nos contesta ninguno nos hemos venido a otra zona a otro hábitat que tengo ahí hemos marcado las huellas mira, tenemos un ciervo vamos a ver tiene una cuerna muy bonita apuntamos y Disparamos Por la forma que tiene ese, Esa forma de, de cuerna Me huele que va a ser un, un mítico Ya hemos visto que ha caído ahí Cuando tienen los Las, la, las palas arriba Que solamente tiene do, dos rosas de, de cuerna arriba Y vemos que tiene lo, los vástagos Suele ser un, un mítico Tiene toda la pinta Vamos a ver Efectivamente un mítico, 222,50 muy buen impacto en un pulmón vamos a, a continuar, veis ¿ves como decía que tiene aquí las dos rosetas y os voy a poner el mapa para que veáis donde dónde ha sido abatido y seguimos con, con la caza por aquí en, en la reserva de Tewalor Avanzamos, sacamos el reclamo, no nos contesta nadie, nos no sale que hay una huella cerca, no va a haber huellas si tenemos un hábitat, pero bueno, son explicaciones que tiene el juego y la verdad es que al principio viene, viene muy bien cuando tenemos un, un mapa nuevo o, o empezamos a jugar que nos vayan explicando cómo se siguen unas huellas vamos a ver de qué tipo de huellas son Las vemos aquí nah, es una, una hembra de gamo y no nos interesa que creemos fierro rojo continuamos perretillo nos hemos trasladado en be vamos a mirar que tenemos hay un, un Sika. cogemos el drilling con bala del 16 y disparamos ha abatido el animal no llevo más que dos armas ahora el el 30 -06, el M1 y el Drilling, tanto con la bala de 9 milímetros como con las dos balas de, del calibre 16. Un oro, un nivel 4, 161,80, como veis lo, lo ha destrozado. Y os voy a, a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido abatido, ahí en Invercry, en Sur. Y vamos a acercarnos hacia el lago a ver si viéramos algún otro animal y poder hacer algún lance. Cogemos el reclamo, que dice que sirve tanto para Sica como para Ciervo Rojo, pero yo solamente he visto contestar al Ciervo a Rojo. Llegamos a, al lago, y mientras llego deciros que voy a intentar hacer los lances con las dos armas que tengo, puesto que para distancias cortas la bala del del 16 es una munición con muy buena penetración y una munición muy expansiva hace totalmente de plomo ya estamos llegando vamos a mirar por la orilla no vemos nada por aquí vamos a ver estas huellas de que son no, tenemos eso es una hembra no queremos hembra queremos trofeo no vemos nada no vemos nada por la orilla así que os voy a poner el mapa por donde estoy y quiero ir a cazar todo todo lo que es el, el oeste hasta llegar allí a la a la zona del castillo de piedra por toda esa zona que es donde podemos encontrar los, los ciervos rojos en abundancia luego también hay otra zona pero la, los grandes rebaños están allí Ahí enfrente vemos algo. Mira, si tenemos un ciervo. Un nivel 6. Está calmadito. Voy a coger el drilling con la bala del... Pues mira el bicho. Con la bala del 16. Vamos a ver. Y disparamos. Ha batido el animal. Vamos a hacerle otro. Venga, otro disparo. Y muerto. El primero sí lo hemos dado en el pulmón, pero el segundo creo que le hemos dado un poquito de atrás, aunque tiene aquí un buen sangrado. Vamos a ver. Como os decía, la bala 16 es una bala terrible. Todo lo que coge lo, lo arrasa. Vamos a ver qué tenemos aquí. Una plata, 181,50. No veis, el segundo le hemos dado en carne, pero el primero le, le hemos dado en todo el pulmón. Así que otro animal para la saca. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. Ha ido hacia el norte. Y continuamos por aquí. Vamos avanzando. A ver qué encontramos. Vemos aquí unas huellas. Son de hembra. Ahí escuchamos la llamada de otra hembra. Vamos a acercarnos aquí por la carretera por subir si a algún macho también junto con las hembras. No, no vemos nada. Así que vamos a seguir avanzando hacia el norte. A ver qué nos encontramos. Ahí tenemos otro hábitat, vamos a mirar Mira, ahí tenemos un, un legendario Un legendario Un legendario Vamos a ver Agarro el drilling Le cambio la munición que tengo escopeta Aquí Venga, ya le hemos puesto la bala Apuntamos Y disparamos con la bala del 9 Es un arma muy versátil Aunque hay veces que, que se buguea Y no podemos intercambiarlo Pero en esta ocasión nos ha salido bien Vemos que ha caído, vemos que hay otra hembra. No, vamos a recoger a nuestro macho, a nuestro legendario, esperemos que no que no sea un troll. Que últimamente me, me estoy llenando con los troles. Vamos a, a recargar las dos balas del 16. Y a ver qué puntuación nos arroja nuestro bicho. Como decir siempre, ahí escuchamos otro, a ver. Nada, una hembra, una hembra. Una llamada para el viento de una, de una Como os decía, los hábitats son fundamentales Y más como a, en esta zona Que tenemos muy poca visibilidad Vamos a ver, un diamante 151 con50 Un diamante pequeñito De puntuación, pero una cuerna muy bonita ¿Veis que lo hemos atravesado Con la bala de 9 milímetros? La potencia que tiene este arma Lo que pasa que no tiene mucho alcance Madre mía, que cornamenta más bonita Voy a guardarlo, lo disecamos y vamos a ver si viéramos alguno más por aquí vamos a una llamada por si contestara algún otro macho aunque creo que no va a contestar la, la hembra vamos a seguir avanzando ves el hábitat y en estas zonas que hay muy poca visibilidad los hábitats son fundamentales a ver si se marca no veis están comiendo, es una zona de, de comedero. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Acabo de salir del puesto a unos, a unos 100, 200 metros más o menos. Y voy a continuar todo el norte hasta llegar al castillo de piedra. Seguimos avanzando hacia el norte. Vamos despacito, intentando no hacer ruido. Vamos a mirar. Mira, ahí tenemos un chica, un chica pequeñito. Cogimos nuestro dealing apuntamos y bueno, lo, lo hemos destrozado la, la bala del, del 16 nos destroza recargamos y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja una platilla 81 con 60 y vamos a, a continuar que estamos llegando a no sé si estoy llegando al lago sí, yo creo que estamos llegando al lago al mirador y luego al lago ponemos los reclamos no nos contestan seguimos avanzando os voy a poner el mapa mira ha sido una a, a, a 60 metros de donde hemos abatido el, el legendario vamos a ver los hábitats que tenemos por aquí por si nos interesa ir en una dirección o en otra Cogemos el reclamo otra vez, llamamos, no nos contesta nadie Pero bueno, vamos en dirección a, al hábitat que ya lo tenemos ahí marcado A ver qué nos podemos encontrar No escuchamos nada Está todo muy tranquilo, vemos las huellas Vamos a seguir mirando Aquí tenemos lo, los comederos, sobre todo por la tarde. Nada, es una hembra. Ahí tenemos otro chica que nos está llamando. Una llamada de advertencia, vamos a acercarnos hacia allí. A ver qué, qué podemos encontrar, si podemos hacer un lance o no. En esta zona tan boscosa que tenemos tan poca visibilidad que pese a ser de día tenemos que llevar la linterna. Os recomiendo que nunca jamás corráis Puesto que el animal nos va a escuchar antes de que de que lleguemos Mira, ahí tenemos otros dos chicas Tenemos un nivel 4 Con una hembra Vamos a coger esta en el 30-06 Vamos a ver Disparamos a uno Disparamos a otro, hemos fallado Ese hemos fallado, quería darle en hemos fallado Y ese también Vamos a entonces a ver qué, qué puntuación no, nos arroja el chica nivel 4. Creo que era un nivel 4. Sí, yo creo que eran dos. Vamos a ver, ya estamos llegando. Bueno, lo, lo lo hemos destrozado. Lo hemos destrozado con, con el 30-06 Ya lo terrete lo tiene localizado vamos a ver la puntuación que tiene es un oro madre mía lo hemos atravesado y incluso también hemos dado el hígado y estamos llegando aquí y yo creo que voy a voy a tomar una, una fotografía a ver si puedo utilizarla para la portada del vídeo vaya mira me sale me sale el punto ese a ver tío, aquí que no se ve el punto ese del mirador a ver si lo cuadro bien Venga, un poquito más cerca... Voy a mirar y voy a hacer la foto, sí. Que no salga el símbolo del, del mirador. Yo creo que sí va a quedar una, una foto chula para hacer la, la portada luego del vídeo. Vamos a ver... Ya tenemos la foto. Os voy a poner otra vez el mapa. ¿Veis como voy avanzando hacia el norte? Y tenemos el lago y me quiero dirigir ahora hacia el lago. Que ahí tenemos varios hábitats, estos son de Sica donde está, ahí tenemos el ciervo común ahí tenemos más hábitat así que voy a a ver este, sí bien pues vamos a avanzar hacia el lago, a ver que nos encontramos en las orillas, ya quitamos la, la cámara y vamos en dirección al lago cogemos este reclamo, llamamos nos contestan, venga parentemente conmigo, estas son las huellas de, lo, de los de chicas, de las hembras que han ido el macho que han salido corriendo, si ¿Sí es el macho que venía y ha salido corriendo por esta zona aquí para abajo, escuchamos la llamada de advertencia, vamos a seguir mirando, vamos despacito a ver si lo podemos lo, localizar, venga parentemente conmigo, que te quedas ahí inactivo y te alejas. Vamos a coger reclamo. No nos contestan. Hay que decirle a los chicos de la Hunter que aunque dice que vale también para el chica no vale para el chica Solamente no contesta el ciervo Común. Vemos ahí un, una zona de descanso. Perrete viene por aquí, va trotando nuestro animal en dirección al lago. Seguimos sus huellas, pero no no lo vemos, vamos a ver, más es que, que, que mal se marca ahora con esta actualización, se tiene que poner justamente encima y mirar para abajo, ya se nos está oscureciendo un poquito, se nos está haciendo de noche y vamos a, a llegar a la orilla del lago a ver qué nos podemos encontrar por aquí. No vemos nada por este lado. A ver si cuando lleguemos abajo tenemos mejor visión de la orilla de enfrente. Cogemos los reclamos. No escuchamos nada, no nos contesta ningún animal. Vamos a ver... Nada, si se nos está corriendo, vamos a tener que ir a un puesto a, a cambiar la hora. Pero bueno, vamos a ver si podemos llegar al lago. Escuchemos ahí. Nada, es una hembra. De Sica. Una llamada de advertencia. No vemos nada por aquí. Vamos a llegar ya a una zona más amplia. Vamos a tener mejor visión. A ver si pasamos estos árboles. Mira, allí vemos... ¡Oh, otro, otro legendario, otro legendario, otro legendario. Vamos a acercarnos despacito. Vamos a acercarnos despacito, madre mía, pero si hemos matado un, un legendario a, a, a 700, 800 metros más atrás, vamos a ver si lo vemos ahí, ya son hembras, ahí está, madre mía, qué bicharraco. está muy largo, voy a ver si lo llamo y si nos parara, pero son 200 y pico metros y la llamada es para 150 más o menos. Vamos a ver, ahí está Calibramos a 300 Vamos a ver si nos para un poquito Respiramos y disparamos Vaya, vaya que creo que le he dado alto Creo que le, le he dado alto A ver si puede hacer otro disparo A ver Se me esconde allí No, no, ese, ese ha sido ya Ya está muy largo y esa ha fallado Y ese también me he precipitado, he aguantado demasiado la respiración y se me han subido las pulsaciones como podéis ver. Así que vamos a, a recogerlo, pero creo que no le he dado bien porque me ha parecido ver que lo he impactado en, en la vértebra. Vamos a correr que todavía no vemos, no ha caído. Vamos a correr por toda la orilla. ¿Veis como he aguantado mucho la, la respiración pulsando la tecla mayúscula? pues se me han subido las pulsaciones y en cuanto me pego una carrerita pues se me va a salir el, el corazón de la caja seguimos corriendo, el perrete viene a nuestro lado ya está apareciendo. ahora no nos importa hacer ruido puesto que hemos hecho el lance, es una zona amplia y vamos a, a recoger la pieza cuando, vamos a ver si ya ha caído ya ha caído, ya ha caído si estamos en el bosque, pues no, no nos conviene no nos conviene correr, puesto que no tenemos visibilidad apenas y los animales tienen mejor oído que nosotros. Vamos, ya vemos aquí la huella. A ver si veo el impacto, ha sido un poquito más adelante. Pero no, no tenía muy buena pinta. Tenía que haber calibrado más a, a 150 y haber subido un poquito más la mira me he confiado a ver nada una llamada de una hembra a ver si vemos el impacto yo creo que estará por aquí ya no, no, un impacto superficial un impacto superficial así que nos va a penalizar el legendario en fin que le vamos a hacer vemos aquí el sangrado el sangrado seguimos corriendo vemos la huella le hemos dicho a perrete que no lo busque a ver si no lo, localizo, no, no lo localizamos y vamos a ir andando ya porque si no las pulsaciones se no se nos van a subir demasiado y como tengamos que hacer un lance no vamos a vamos a fallar más con una copita seria o se no vamos a dar nada si me gusta ya tiene que estar por aquí el animal llegamos aquí otro este, otro puesto el escondite elevado ahí madre mía nos no va a penalizar nos va a penalizar ese, ese mal disparo pero bueno conservaremos la, la cuerna que, que va a quedar muy bonita nos seguimos pegando la carrera este animal lo hemos ponido. Mira, aquí tenemos otro hábitat. Ahora no, no lo voy a hacer caso. Voy a centrarme en, en recoger nuestro nuestro legendario. Terrete nos llama. Fijaros como tengo la, las pulsaciones. A ver, terrete. Vamos a ver dónde va. A ver, marcamos por aquí. Ha sido un mal disparo. Lástima Pero tampoco nos sirve de nada lamentarnos Es lo que hemos hecho y no podemos dar, dar marcha atrás uh, Qué carrero nos estamos pegando Ya veo el contorno allí Ya vemos el contorno Y vamos a ver qué Qué pifia hemos hecho Vamos a ver una plata, vaya es un troll, es un troll menos mal, es un troll, hemos fallado nos ha penalizado solamente con 240 240,60 no, he le hemos dado en el estómago, yo pensé que le habíamos dado en en la vértebra, así que nos ha penalizado, la cuerna es grande amplia, pero no no es mucho, me alegro de que haya sido un troll, os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido, veis muy cerquita donde estamos, en otra orilla, y creo que me voy a un puesto a cambiar la hora Hemos cambiado la hora, vamos a mirar a través por la orilla, a ver qué encontramos, mira, ahí tenemos un nivel 6, un ciervo, está nervioso, se conoce que no la tiene que escuchar, cogemos el drilling, ponemos la distancia, ponemos la bala, apuntamos y disparamos. Le hemos impactado en, en el doble pulmón, ese o animal ya, ya ha caído, vemos cómo se nos ha apagado el, el contorno vamos a ver si tuviéramos algún otro por la orilla vamos a mirar yo creo que estos son los, los del rebaño que iban con, con el legendario con, bueno, con el troll mira, allí vemos chicas un nivel 3 no, pero está muy largo y no, no vamos a hacer ese enlace a los chicas queremos el ciervo rojo vaya, que nos chocamos aquí con el árbol este Vamos, venga perrete, búscamelo, que ya está cerquita. Vamos a seguir mirando por la orilla, no, no vemos nada, pues continuamos a recoger nuestro nivel 6. Y tenemos aquí otro hábitat, es un bebedero, a es por la mañana, como hemos cambiado la hora que se nos, se nos había ocurrido mucho, ya perrete nos está reclamando, lo habrá encontrado ya. Ya lo tenemos aquí Y a ver qué puntuación nos arroja Nuestro nivel 6 Una plata 174 con 20 Doble pulmón Vamos a echar otro vistazo Ahí vemos más chicas Y yo creo que si no vemos ningún Mira, este tiene... Está muy largo No lo no voy a hacer esto Como decía que si no vemos ningún rojo pues nos iremos al castillo de piedra Y a ver Qué, qué cogemos por ahí He llegado al castillo de piedra Me he puesto en un, en un puesto elevado Que tengo aquí colocado Que los puse para la montería Y la verdad es que son, son fantásticos Ahí vemos cabras Mira, Ahí vemos ciervas Ciervas Ahí vemos más animales Otra cierva Ahí vemos un macho Nivel 6 Ahí vemos otro un Nivel 5 media Vamos a mirar Ahí otra vez la cabrita que teníamos allí Otra cabra nivel 1 Desde luego la visión que tenemos desde aquí es magnífica Mira, ahí tenemos otro legendario, otro legendario Otro legendario y ya van tres Madre mía, apuntamos y disparamos Le hemos impactado Vamos a ver ...sí, que ese animal ya ha caído... ...vamos a ver si podemos bajar... ...a ver, venga, la E, para abajo... ...ya hemos bajado... ...vamos a, a recogerlo... ...me estoy desorientando un poquito... ...claro, como cuando disparamos desde arriba... La, ...la presión cinegética... si os dais cuenta, es muy leve... ...es más leve que la, la del arco... ...si disparamos a nivel del suelo... ...sale más alta, no, para aquí no, es para el otro lado... ...si disparamos a nivel del suelo la presión es más un color más vivo pero si disparamos desde, desde un puesto elevado la presión que se nos va a marcar en el mapa es más leve que si disparamos con el arco vamos corriendo venga parrete, vete por aquí a recogerlo vemos que tenemos ahí el, el hábitat del comedero ahora por la mañana venga, búscalo y ya vamos despacio aunque okay, yo creo que todos los animales han salido corriendo. Escuchamos allí una llamada de advertencia. Yo creo que eso va a ser el nivel 5 que vimos antes. Sí, ahí está, está muy largo. Y sí, el nivel 5 es. Y encima se nos da la, la espalda, así que no lo no vamos a recoger. El perrete ya nos reclama. Ya ha encontrado el rastro. Y ya tenemos aquí nuestro nuestro animal. Ya vemos el contorno. Vamos a ver qué puntuación nos... Mosa roja, El legendario Madre mía, la misma partida Ya son tres, bueno, que es, o que es diferente día Hoy era por la mañana Vamos a ver, un diamante con 253,20 Madre mía, ayer maté En este mismo mapa dos legendarios Ya era este La cuerna no está muy pareja, pero bueno Es un diamante, lo voy a, a disecar vamos a la a torrete y os voy a poner el mapa para que veáis bien visto que qué presión cinegética más pequeñita mira donde hemos matado los tres uno dos y 3 aquí al lado del puesto madre mía madre mía no veis mató el primero el segundo y ahí arriba el tercero que casi no se nota la, la presión cinegética pues bueno vamos a seguir continuando ahí tenemos otra la llamada vamos a llamarlo a ver si nos contesta no nos contesta que el nivel 5 que vimos por allí ni el nivel 6 que bajó bajó hacia hacia el río no vemos nada por este lado voy a poner otra vez el mapa y me voy a ir aquí, allá arriba a ver si vemos desde allí vemos algo que tengo aquí la campaña y ahí sí tengo un trípode vamos a subirnos al trípode despacito a ver si podemos subir que está la cosa difícil y a ver qué vemos de, desde el trípode nos subimos al trípode vamos a empezar a mirar allí vemos cabra nivel 1 un nivel 4, pero está muy largo y además no, no tengo solo pin ahora solamente tengo el, el 3006 y, y el drilling vamos a mirar por aquí ahí tenemos el Vemos ahí, ahí tenemos los Son chicas, semillitas de chicas. No vemos nada, así que voy a hacer una llamada con los, con los reclamos y miré otra vez al puesto y volveré otra vez hacia, hacia el norte. No contestan, pues nos vamos al puesto. Hemos vuelto sobre los pasos, ahí delante vemos un animal, ahí lo tenemos, vamos a marcarlo bien, otro legendario, otro legendario, vamos a coger el drilling con la bala del 16, nos movemos lateralmente para tener ángulo, apuntamos, respiramos un poquito y ahí se nos gira, mejor, disparamos, uno y dos. Dos disparos, ese animal está muerto, madre mía, madre mía, el cuarto legendario en la misma partida. Ya vemos que ha caído el animal. He vuelto al, al puesto de, del principio donde donde maté el primer legendario, me he ido un poquito más al norte por la, por la ladera de la montaña y aquí vemos que hemos encontrado otro, la verdad que... Eh, ha mejorado mucho el respaldo de los animales Matas uno y se vas a saber que se va a respalear en otro lugar Un diamante 265 El primero le hemos dado bien El segundo le hemos dado en, en el estómago Pero con el primero ha sido suficiente Madre mía qué cuerna, que palmas tiene este animal Qué preciosidad Así que os voy a poner el, el mapa donde ha sido abatido ¿Veis? Aquí vais a ver dónde se han vestido los, los cuatro animales, para que lo veáis bien. Primero uno, después el, el siguiente que ha sido un troll, este es el cuarto, y aquí, que como disparamos desde arriba, se nos ha borrado la, la presión cinegética. Madre mía, madre mía, qué jornada de caza. Porque Bueno, mejor que dicho, qué dos jornadas de caza. Vamos a sentar a perrete y lo vamos a, a felicitar un poquito. Le vamos a dar una galletita, muy bien perrete, lo estás haciendo muy bien. Vamos a ver, sigue todavía con la amistad baja, se sienta otra vez. lo vamos a jugar un poquito con él, venga, dame la patita. Ya vemos cómo le sube la amistad y ahora lo, lo acariciaremos un poquito para que le suba la, la amistad a todo Venga, no, otra galletita, venga, otra galletita, campeón. Ya vemos que tiene ahí mejor amigo y está muy bien vaya se nos pone se nos pone a llover voy a ver si pongo por aquí un, un puesto elevado lo que pasa es que me lo estoy pensando porque aquí no voy a tener yo mucha mucha visibilidad la verdad que no no, no no lo voy a poner me voy a que tengo puesto en el castillo de piedra a ver qué encontramos por allí Mira, ya se nos ha ido la, la presión cinegética del que matamos desde arriba como es muy leve, en cuanto haces más presión pues se, se limpia enseguida la presión es buen invento esto de, de los puestos elevados ya llegamos, a ver si se carga aquí, ya hemos llegado a la tienda de campaña vamos a ir avanzando despacito a ver si llegamos allí al puesto elevado que lo tengo allí no vemos nada por aquí mejor así nos va a dar tiempo a llegar veis donde tengo el puesto elevado y los hábitats que tengo alrededor vamos a mirar a mirar vamos despacito quiero acercarme sin hacer mucho ruido puesto que cogí cuando llegué al puesto el, el solo king y ya voy con 25 con 40 kilos casi al máximo tuve que dejar todo respeta el 22 el arco, porque si no no se me pasa de peso Vamos acercándonos ya Os he dicho que he cogido el que Porque en esta zona tenemos cabras A ver si también podemos hacer algún, algún buen lanzo de Venga, aprete vete para acá Ya estamos llegando a nuestro puesto elevado Escuchamos la llamada Es un macho A ver si nos da tiempo a llegar Porque cuando estamos arriba no nos ven Se ponen nerviosos pero no nos ven ya nos queda muy poquito, a ver si se nos activa la E y subimos arriba. Ya estamos arriba. Desde esta posición elevada vamos a mirar a ver qué vemos. Puesto que hemos escuchado la llamada. Mira, ahí tenemos una hembra de ciervo. Vamos a coger el reclamo. Si nos contestara el macho que, que escuchamos allá a lo lejos. Vamos a mirar. Mira, mira, ahí vienen ya, ahí vienen ya Vemos un macho, nivel 6 Otro, tres nivel 6 Madre mía Vamos a ver si podemos darle caza a todos Vamos a hacer otra llamada que se nos acerquen. Puesto que no nos ven Cogemos el 30-06 Vemos este aquí Ahí vemos el otro Venga, voy a hacer un disparo a este Uno, a ver este si puedo Vaya, he fallado ese disparo Ese también Pero como no nos ve Se queda medio tonto, se queda en ahí alerta Y toma, el otro Ese está abatido Vemos el otro salud huyendo Escuchamos la llamada de De apareamiento De las hembras Vamos a llamarlo para hacer que, que vuelva como no nos ven ellos, se fijan por la vista a nivel de, de tierra, pues tenemos esa ventaja sobre esos animales. Mira, ¿ves como decía antes? La, la presión cinegética, dos animales muertos y una manchita que parece que ha sido con un arco o incluso menor. Mira en comparación con las otras, qué, qué poquita presión cinegética tenemos ahí. Vamos a mirar si volviera el animal. Ahí vemos una cabra. Ahí vemos que viene Se ha dado otra vez la vuelta Está nervioso Vamos a recargar Escuchamos, hay otra llamada Vamos a hacer la llamada para que venga Para que se confíe Si hubiéramos disparado con, con el rifle de, de tierra Realmente ese animal no, no vendría con la presión energética que tenemos Está muy nervioso Vamos a intentar atraerlo. Vamos a ver. Ya viene para acá. Y disparamos. Le hemos impactado en el pecho. Vamos a ver si puedo hacer otro disparo. A ver. Si... No, pero ese animal, ese animal está muerto ya. Ese animal está muerto. Ya lo vemos ahí. Ya está muerto así que vamos a hacer otra llamada por si contestar a algún otro macho porque lo que están contestando son las hembras que están allá a lo lejos y veis la presión, como he dicho antes la presión mínima no contesta vamos a mirar allá a fondo porque también suele haber ciervos allí, allí arriba no vemos nada claro, no tengo el render pues no no se ve nada solamente hasta 400 metros Ahí otra vez la cabra, que hemos visto antes. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos el otro. Y allí tenemos el otro abatido. Miramos otra vez la cabra. No vemos nada más. Así que yo creo que vamos a ir a bajar. Miramos por este lado. A ver cómo bajamos de aquí. Venga ya. Se nos pone la E y abajo. Ya hemos bajado. Ya estamos en tierra. Vamos a recoger nuestros animales vamos a recoger este que tenemos aquí cerquita de la tienda vamos a seguir mirando lo tenemos ahí aparte te lo hemos dejado ahí quitecito que no aborte no mucho estamos llegando aquí escuchamos la llamada de una cabra de un macho allí lo vemos un nivel 4 nos ha visto sale corriendo cojo el solo quien Voy a intentar... A ver... Que se para un poquito... Disparamos... No sé si le he dado no... Creo que no... Había más cabras allí que salen corriendo... Ah, ese, ese hemos fallado... Ese hemos fallado... No sé si le he pinchado o no le he pinchado... Pero bueno... Vamos a recoger los, los venados... Que es lo que nos no interesa... Llegamos aquí... Una plata... 157,20... Y vamos a, a recoger a nosotros. Venga, aparentemente conmigo. Ahora ya no nos importa hacer ruido puesto que vamos a, a recoger los, los animales. Bastante hemos ruido, hemos hecho ya con los, con los disparos y al estar en tierra los animales van a salir huyendo. Vamos a ver este, un oro, con 182,70. La verdad que tiene una, una cuerna aceptable. ...y vamos a, a... que está aquí detrás del árbolito ...a ver qué puntuación nos... ...nos arroja... ...una plata... ...136... ...pues... ...aceptamos... ...vamos a mirar por allí por si hubiera alguno... ...yo voy a poner el mapa para que veas la, la presión cinegética... ...parece que, que se ha muerto la cabra... ...pero no, no voy a recogerla... ...me voy a ir a otro sitio... ...luego la recogeré... ...a poner un puesto elevado... Para cazar los damos eh, pues, mañana pasado o la semana que viene otra vez que venga por esta reserva. Quiero aprovechar que mientras deciros me preguntéis muchos que si utilizo mod por la cantidad de animales que saco no yo no utilizo ningún mod. Lo único que sí me conozco son todos los hábitats y cuanto más animales matas más se respanean. O sea tú matas a un animal y en el 80% de las veces se respanea en otro de igual clase o incluso superior. Y sobre todo si matamos animales de, de alto nivel tenemos muchas posibilidades de que se regenere. Igual es igual que en el caso de los cibos si matamos un legendario, pues seguramente se respanee en un mítico o en otro legendario. Mira ahí vemos un gamo nivel 3, unas hembras, allí hemos visto antes un, un gamo nivel 2. Vamos a seguir mirando... Mira, aquí tenemos un hábitat, no lo conocía. Mira, ya tenemos un hábitat nuevo, como he dicho, antes no hábitats. Ya sabemos que vienen a beber hasta ahora. Vamos a saber. Ahí está el nivel 3, tranquilo. No hay más por allí, están comiendo. Ahí hay otro nivel 3. Vamos a mirar por aquella orilla de allí que no vemos nada. Además, respecto a los mods, os recomiendo que no instaléis nada, puesto que os pueden fastidiar el juego, ¿eh? yo conozco jugadores que han instalado los mods para ver a, a, a más de 1000 metros y tener armas ilimitadas y esas cosas, y al final han tenido que instalar el juego de nuevo y una partida nueva y perder todo lo que tenían. Porque además esas cosas lo único que pueden hacer es, como he dicho, fastidiar a su juego Simplemente es jugar, jugar, jugar, muchas horas, mira quién nos ha visto Yo llevo más de 2000 horas jugando Por eso se me da un poquito mejor Pero que al principio la verdad que no mataba nada Bueno, vamos a coger nuestro puesto aquí elevado Vamos a ver dónde lo ponemos Mira, ya tenemos aquí marcado este árbol, tenemos dos alturas A mí me gusta ponerlo en la, en la de arriba Puesto cuanto más alto mejor, más visión tenemos. A ver, lo colocamos aquí. Y ya está. Los animales lo han escuchado. Se han puesto nerviosos, pero... ¿Veis? Estáis tan intranquilos, tan atentos. Ya nos subimos arriba. Y ¿veis la, la panorámica que tenemos desde aquí? Mira, y se nos queda. Está alarmado. Nos hace una advertencia, pero disparamos. Las hembras asustan un poquito Salen corriendo Pero enseguida se paran Puesto que no han visto a nadie abajo Y ellos se fían mucho de, de la vista Vamos a ver aquí el de allí Si le puedo alcanzar Vamos a ver Vaya como me cabecea Nah, le pincho, Le he pinchado mal Le he los cuatro traseros Mira los que están en la ni se han enterado A ver si puedo hacer otro disparo Nah, he fallado, he fallado puesto que me cabecea mucho porque la verdad es que tengo yo un un pequeño defecto que abuso mucho de la, de la tecla mollócula para contener la respiración y eso a veces te perjudica puesto que se te acelera las pulsaciones vamos a recoger a nuestro nivel 3 la verdad es que estas dos jornadas de caza ha sido buenísimo y gracias a que ...organizamos una montría hubo aquí mucha gente en el día de Navidad... ...y mataron tantísimos animales que se han respaneado desde luego de, de alucines... ...yo jamás he visto lo que me ha pasado en estos dos días... ...encontrar cuatro legendarios de ciervo en la partida... ...la verdad es que el último que maté me fui para aquella zona... ...porque yo sé que esa zona es una zona de, de respan... ...teniendo en cuenta que en todos los mapas hay zonas de respan... ...matas un animal y va a aparecer en ciertas zonas y esa zona que vemos al lado del, del mirador que tenemos allí del principio cerca del puesto donde maté el, el primer legendario en una plata esa es una zona de respaldo así que cuando esto visitala de vez en cuando que podéis encontrar muy buenos animales vamos a ver son las hembras allí hay un macho nivel 2 también la hembra bueno, voy a poner el mapa para que veáis la presión energética que apenas se marca y yo creo que voy a ir a, a montar el vídeo. Escuchamos las llamadas de advertencia. Pues sí, voy a montar el vídeo que ya está bien por estos dos días. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.